Sí, gracias, chicos. Buenos días. Estamos ya a final de temporada. Estos dos juegos se han destacado. Estoy entusiasmada para ver el partido. Esperando a que se coloquen los jugadores. Tienen muy buenos directores técnicos. Por eso vieron los resultados que tienen. Vamos a, a ver quién gana. No tengo por el momento favorito. Y pues hacer un postrecito, una botana para ver el partido. Vamos contigo a nivel de cancha. ¿Cómo ves todo por allá? Saludos. Bye bye.